y amigo Antonio Marte que a veces no coincidimos en la forma de defender pero tengo que decir que es un defensor de su provincia y siempre está haciendo gestión para cosas positivas de su provincia y yo lo que le digo siempre yo vengo del plan estratégico de San Cristóbal, yo soy un aliado del desarrollo en todos los sitios entonces nosotros eh, en lo que son las necesidades de desarrollo de la provincia donde impactamos nosotros somos aliados Ahora, lógicamente, todo lleva un plan, todo lleva proceso y a veces la cosa no quisiera que sean tan rápido como uno, como a veces la gente la necesita y tiene que llevar un proceso. Y le digo al senador aquí y a todos ustedes que nosotros con todo lo que hemos acordado en el proceso, no solamente de la presa de Guayubín, sino también en la revisión que hemos hecho con la presa de Monción, todo se va a cumplir, está en proceso de cumplirse. Eh, lógicamente, siempre con las posibilidades y los pasos como tienen que darse en los debidos procesos, y con el apoyo de ustedes, porque yo sé que en el fondo todos apoyan en que esto se haga bien, independientemente de la presión social que tienen, de las comunidades, cuando no llega agua, que como ya se anunció el acueducto, bueno, pero ¿cuándo se va a ver picando, haciendo la zanja de la ¿cu eh, ¿Cuándo ya, en qué tiempo vamos a tener el agua? Y yo sé que esa presión siempre existe en las comunidades, eh, pero están las decisiones tomadas, y, y eso se va a cumplir, todo lo que se ha acordado se va a cumplir, y un poco más. Pienso que se va a cumplir más más del doble de lo que se ha acordado más del doble de lo que se ha acordado lógicamente eh, eh, también al alcalde alcaldesa Ivanova eh, y también al alcalde eh, Alfredo, Ramón Alfredo perfecto Exacto. bienvenida en eso simplemente es ahora hacer la integración y le toca entonces al consejo, aunque eso fue un decreto pero, pero hay un equipo, y entonces se integra el equipo porque si la presa conectan con todas las comunidades que están alrededor de ella todas deben estar envueltas en ese consejo, que es un consejo de preservación y de... A Guillermo, eh, eh, que también es parte de la dirección del ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante este paso. Y va más allá de lo que estamos firmando, quiero decirlo. Va más allá de lo que estamos firmando. Eh, porque es el mecanismo que necesitamos en todas las cuencas y todas las presas para poder hacer la programación adecuada y el cuidado de la presa con gente que estén comprometida. Correcto. Con gente que estén comprometida. Eh, y con gente que den seguimiento y sepan lo que se necesita. Y van a tener el apoyo total. Yo le decía a don Caraballo, que lo que estamos firmando no es lo que vamos a hacer, vamos a hacer más de ahí. O sea, lo que estamos firmando se va a hacer, pero nosotros vamos a hacer muchas cosas más de ahí a través del Consejo. A través del Consejo. El, el, el Consejo va a ser como la, como la guía de nosotros, junto con las autoridades, senador, gobernadores, gobernadora, alcaldes, diputados, regidores, y, y sociedad civil en sentido general, van a ser la guía de nosotros. En hacer cosas y que se manejen adecuadamente, que es la, a veces la, la dificultad. Uno quiere a veces hacer algunas cosa y a veces no se manejan adecuadamente. Entonces, esa va a ser la, la base de nosotros y no va a ser solamente para Monción. Quiero hacer el compromiso acá con el, con el Consejo para que sea para la región, porque tanto Monción como Guayuín, como la presa de Guayuín, son dos proyectos regionales. Y a veces los proyectos regionales, uno exige, como me toca a mí exigir, cuando en el caso cuando se hizo Valdecia, senador, yo exigí mucho, pero el agua de Valdecia es para la capital, la mayoría. Y qué bueno que pudimos darle el agua a la capital, porque si la capital no tuviera esa agua de Valdecia, fuera un desastre nacional. Entonces, ¿qué exigimos nosotros? Bueno, todo lo que conviene, y lo que el entorno de en que todos lo aproveche sabiendo que esa agua, la mayoría... O se usaba para irrigación o se usaba para el acueducto de la capital, que es que, que finalmente está usando la mayor parte del agua de Valdésia. Y es, por eso digo, que tanto el proyecto de, de Monción, de la presa de Monción, que nosotros ya estamos en la solución, eh, don Caraballo y ya estamos en la solución de, la, de lo que es los, las aguas residuales y la contaminación de la presa. Ya ahí hay un proyecto de una planta de tratamiento está avanzado, lógicamente está avanzado en el proceso de construcción del proyecto y está aprobado por presidencia ya, es a través de INAPA hicimos la gestión nosotros, junto con la gobernadora, el senador que siempre lo ha planteado el diputado que no está aquí que siempre viene, y los y la gente de allá que siempre hablaba de eso eh, ya eso está aprobado y está caminando, igualmente también están, están aprobados todas las cosas que, que se acordaron en lo que tiene que ver con la presa de Sabaneta también ya hay 23 familias que en los próximos, la próxima semana se le van a entregar sus apartamentos que fue una propuesta en un momento dado del senador que podíamos utilizar unos apartamentos que estaban en construcción para ponerlos sobre la mesa y lo pusimos sobre la mesa ¿cómo? las familias que querían un apartamento firmaban y aceptaban el apartamento y la demás entonces se le va a hacer su proyecto de, de construcción de vivienda ya esas 23 familias que aprobaron ya en la próxima semana se le entregará se le entregará su apartamento, que es parte de la solución que se ha planteado. Sí, y mismo. fue una opción de cada uno aceptar o no el apartamento. Todavía están abiertos. Si alguno más quiere aceptar, está abierto, porque tenemos la opción todavía del INVI para poder entregar su apartamento, que son completamente gratis a esa familia. Sí, entonces, porque es un compromiso entonces de INAPA de, y de perdón, de nosotros, Ejeid, y del INVI del Ministerio de la Vivienda, ya entonces el compromiso del pago de esos de esos apartamentos, o sea que no tiene que dar cuota ni nada, es ya entonces poderlo, como parte de la compensación social, poder ya que entren a su a, su, a su hábitat. Entonces, asimismo también el acueducto, eso está en su proceso, ya no solamente está firmado en el acuerdo el, el de Sabaneta, sino también el de Villarosalma y, Villa, Villa y los Pinos que no están en el acuerdo pero es un compromiso de nosotros y es una solicitud de la gobernadora del senador, de la iglesia y, y, y de los demás sectores de allá de la zona que piden la solución del agua, entonces es un compromiso y tanto el presidente eh, Luis Abinader tanto de estos proyectos cómo manejamos las cosas, cómo hacemos que impacte positivamente en las comunidades cómo se maneja de forma más rápido y también cómo hacemos que el peso se, se, se dedique como dice, dice popularmente porque siempre hay soluciones la solución no, no, no vale el doble buscamos la solución posible para el mismo efecto, que es lo que se hace en términos de administración, Cómo podemos hacer que se rindan los recursos y en eso estamos, por eso nos sentimos muy contentos que este equipo este valioso equipo del consejo de lo que es el manejo de la, de la presa de moción ahora con la integración también de la parte de Santiago, bueno que bueno bien. que están aquí eh, eh, eh, que felicito a quienes, el, a quienes el, a, acertaron en invitarlos eh, acertaron en invitarlo, entonces hagamos esa integración y protejamos entonces la cuenca. Que hagamos esa integración y busquemos entonces la solución a situaciones que son importantes para el bienestar de la que están alrededor en las comunidades que impactamos. Que, que hagamos esa solución y la busquemos también para lo que es la, el buen uso de la presa. Por ejemplo, no, nosotros acabamos de firmar la semana antepasada lo que fue el acuerdo de manejo adecuado para el ecoturismo en la presa de, de Tabela. Lo estamos usando como modelo para la demás. Eso se lo pasaremos a ustedes si no lo tienen, para la aplicación allá y para ayudar en el concepto de ecoturismo que tiene que aplicarse allá porque ciertamente es un lago sumamente hermoso y una zona sumamente hermosa que tenemos que manejarlo cuidadosamente para que sea sostenible y que la gente pueda crear riqueza y que la gente pueda también crear fuentes de trabajo a través de este bien que tenemos. Para nosotros es muy importante este consejo. Felicitamos a este gran equipo y vamos a estar de mano mano a mano, trabajando por el desarrollo de Monción, desarrollo de Santiago Rodríguez, Sabaneta como municipio, y también la región que incluye, porque estos proyectos son regionales, no son solamente de una provincia, aunque impactan, vamos a decir como dice el senador, el agua de allá, pero el proyecto impacta en, en Montecristi, Dajabón, Mao y Santiago Rodríguez. Entonces, todas las soluciones que puedan buscarse en ese sentido, como parte de proyectos de desarrollo que nosotros ejecutamos, cuando impactamos con un proyecto en uno de los, de los municipios de la provincia, lo manejamos como un proyecto de desarrollo, para, para entonces eh, hacerlo, ejecutarlo, y que entonces, al final, cuando concluyamos, porque todo es de un proceso, que la gente pueda ver y valorar lo diferente en estas soluciones, y cómo se manejan ahora, porque antes no se discutía, quienes hemos comenzado a discutir socialmente todos los proyectos, reuniéndonos con todos los sectores, incluyendo con los que se oponen, porque hay sectores que se oponen de manera radical a cualquier proyecto, y eso también hay que escucharlos, porque también plantean ideas que son importantes. Entonces, nos reunimos con todos los sectores, estamos abiertos para terminar construyendo un plan de desarrollo, un proceso de desarrollo, una alianza público-social alrededor de los proyectos que nosotros realizamos. Por eso, señor Caraballo, bienvenido a este acuerdo... Bienvenido a la integración de todos los sectores, la iglesia, los alcaldes, las autoridades, el senador, la gobernadora, los diputados, la parte de Santiago, que gracias a Dios a partir de hoy se integra, entonces, y que hagamos de todo esto que sea para frutos positivos para todas las comunidades que están alrededor de la presa, y la región, porque es un proyecto regional en sentido general. Gracias, y entonces vamos a pasar a la firma, y vamos a estar de mano, y vamos a hacer, como yo le decía, Muchas cosas que no están ahí, por gestiones de ustedes, y lo estamos nombrando además, lógicamente con la aceptación de ustedes, que sean nuestros veedores oficiales en todo lo que hacemos en la región. asumimos. Perfecto, gracias. Y entonces, está, está juramentado también como es. Este. Gracias, gracias.